¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo en el título, hoy os traigo los mejores Pokémon para derrotar al nuevo Samurot de 7 estrellas. Tenemos nueva Tera Incursión de tipo Bicho, un tipo que me sorprende para una Tera Incursión. Pero que va a tener un poquito de... cosita. ¡Vamos a verlo! Pues venga, chicos, vamos con este pedazo de Samurot. Aquí tenéis todos sus movimientos más o menos que nos podría llevar y sus estadísticas, ¿de acuerdo? Como veis, es un Pokémon que puede llegar a ser mixto, pero, sinceramente, es un Pokémon que va a ser, seguramente, atacante físico, ¿vale? Principalmente porque tiene acceso a Danza Espada y no tiene acceso ni a Maquinación, ni Paz Mental, ni nada de eso. Así que... Con este Danza Espada nos puede poner muchísima presión. Y además, también, por si querías más, tiene acceso a Foco Energía, que lo que haría sería ignorar todos los busteos en defensa que nos pudiéramos hacer, ¿no? Y, por supuesto, pegar crítico, que ya eso es bastante doloroso. No tiene unas defensas tampoco muy locas, o sea que va a ser un Pokémon que en teoría no nos va a aguantar nada muy, muy específico. Le podemos pegar por ambas defensas, aunque por defensa especial sufre un poquito más, ¿vale? Luego, movimientos que nos puede llevar, por supuesto, de tipo bicho, megacuerno o tijera X. Tijera X, ya sabéis, alto índice de crítico, eh, junto con foco, energía... Yo lo dejo ahí. Estos Pokémon en los primeros turnos, ya sabéis que suelen meter algún movimiento así de gratis para que lo disfrutes. Y ese foco, energía, combinado con tijera X, suena a buena bomba, chicos, la verdad... Luego tendríamos movimientos de tipo agua como hidroariete con chafilo que dropea defensa un 50% de las veces, hidrobomba, surf y agua fría que baja ataque físico. Estos serían por ataque especial, obviamente, pero no creo que lleve eh, ataques especiales. Por supuesto el agua fría también sería bastante doloroso. Luego puede tener ataques de tipo hielo como alud. Atacante físico, o rayo hielo y ventisca en el caso especial, ya os digo, esto lo dudo mucho. Seguramente si llevo un ataque de hielo será a luz. Ya sabéis que aquí da igual atacar último o no, porque los turros no son como cuadriculados, por tanto, esto es, esto es una barbaridad de ataque, ¿vale? Luego tiene un par de ataques siniestros que nos dan un poco igual, excepto el tajo umbrío que, ya sabéis que eso, alto índice de crítico combinado con foco energía, rip, ¿vale? Y luego, pues, tres ataques de tres tipos diferentes que podemos tener en cuenta de cara a debilidades de los Pokémon que podríamos llevar, ¿vale? Luego, pues, veréis que si llevamos un, un Pokémon débil a, a tierra, pues, a lo mejor si lleva taladradora, pues, nos revienta. Yo qué sé, no sabemos, chicos, todavía no. Hasta que no veamos la build definitiva, todo esto es teórico, ¿de acuerdo? Pero, bueno, Espada Santa ignora cambios en defensa, taladradora, cuerno certero que no falla, tipo acero, bueno... Vamos a ver los Pokémon porque he traído bastantes opciones y creo que alguna tiene que funcionar. Pues aquí estamos, os presento chicos a los 6 Pokémon que van a reventar a este bicho, eh, nunca mejor dicho, que es Samurot. Chicos, con estos de aquí lo vais a volar y empezamos, como no puede ser de otra forma, con Korai God, compañeros. Este Pokémon, aunque os sorprenda, lo puede reventar. De un golpe. Vamos a ver la estrategia porque es una Absoluta locura. Lo llevamos con vida esfera Para pegar el máximo posible Y este sería el set de movimientos Vamos a pegar con fuego que diréis? ¿Por qué fuego, hermanos? Pues porque Gracias a su habilidad pone el sol ¿Vale? Y además Tiene pues el ataque aumentado Con el pulso primigenio este ¿Cómo se llama, El latidor y calco este Y una vez entramos a combate Vamos a poner el sol automáticamente. Llevamos día soleado Por si hiciera falta, ¿vale? Chirrido para dejarle a menos 6 Danza espada para ponernos a más 6 si hiciera falta y envite ignio para pegar el golpe definitivo. ¿Diréis, ¿esto va a one shotear al Samurot si no somos tipo fuego? Ya os digo yo que sí. El cálculo está hecho: Samurot, eh, bueno, los Pokémon de Sir estrellas tienen 30 veces su vida natural y un, un envite ignio a menos 6 de Samurot y, a, y con Coraidon normal. Eh, con la naturaleza firme y con los EVs al máximo en ataque, como es este de aquí, debería one-shotear a ese Saburot. Si encima nos ponemos algún Danza Espada eh, y nos ponemos a más 6, hermanos, lo vamos a Turbo Volar. Este Pokémon es brutal. El que no lo tenga porque sea de Pokémon Púrpura y no lo haya conseguido todavía, lo siento mucho. Tenemos otras opciones, ¿de acuerdo? O lo podéis pedir en mi servidor de Discord, que como siempre mis repartidores están a tope repartiendo todos estos Pokémon que os voy sacando, vale, y nada con este, o sea con esta build deberíais pasarlo volando, ya os lo digo, pero por si algún casual no tuvierais a este Coraidon o por si Samurot tuviera ataques de hielo como alud, rayo hielo, ventisca y nos hicieran mucho daño ya sabéis que Coraidon es tipo dragón, por tanto eh, esos ataques de tipo hielo los sufriría muchísimo y a lo mejor esta estrategia no sería ni siquiera viable pues entonces tendríamos otras opciones. Por ejemplo, tendríamos a nuestro amigo Corviknight Shiny con su cascabel concha, aunque bueno, el, ataque, el, el objeto lo podéis cambiar, podéis ponerle el pico afilado, podéis ponerle restos, podéis ponerle lo que queráis, con el set de movimientos de corpulencia para subir ataque y defensa, chirrido para bajar la defensa del rival de este Samurot, respiro por si nos hiciera falta recuperar vida y pico taladro para pegarle como si no hubiera un mañana. ¿Esta estrategia puede hacer one hit que yo? Sí, pero para hacer eso yo os recomendaría que cambiarais Pico Taladro por Pájaro Osado, ¿vale? Si pegáis con Pájaro Osado deberíais pegarle una locura, compañeros, porque es que este, este bicho está completamente loco también y es una muy buena idea para reventarlo. Por supuesto también eh, los Ships al máximo en ataque, al máximo en, en, en vida, para aguantar todo lo posible y en teoría este Pokémon debería, pero vamos explicarle de todo, aguantas el bicho el agua no lo aguantas, si te pusiera la danza lluvia y te pega por agua yo que sé, pues te podría hacer daño pero confiamos en, en que no pase así, ¿vale? y si por algún casual te pegase con concha filo con la habilidad Coraza Reflejo, le rebota. Por tanto, si él te dropea estadísticas, realmente se las dropea a sí mismo, ¿vale? Así que eso es brutal, sinceramente. Creo que esta combinación es maravillosa. Este Pokémon buenísimo, ¿vale? Pasamos a otro Pokémon que me encanta, que es Tauros de Paldea. Ya sabéis que me gusta traeros Pokémon de Paldea, por tanto siempre intento traer unos cuantos. Con el objeto Restos, le podéis poner la, la concha esta, la campana concha, le podéis poner lo que queráis, ¿vale? Y con el Tera tipo Roca, porque a este bicho le vamos a pegar con el tipo roca. Como sabéis, este Pokémon tiene la habilidad de intimidación también. Tiene, en este caso, irascible. Eh, no sé cuál es mejor. Lo digo porque ya sabéis que si va a ir con críticos eh, el Samurot pues podría activarnos esta habilidad y ponernos el ataque al máximo. Sería brutal. Pero si no va con críticos, a lo mejor es mejor intimidarle de salida. Entonces... Bueno, las dos habilidades que tiene este Pokémon son muy buenas y este el set de movimientos creo que es espectacular. Corpulencia para subirnos defensa y ataque, látigo para bajar la defensa, aunque sea un poquito más despacio que con chirrido, pero bueno, este es lo que tenía este, este Pokémon. Y luego avalancha o roca afilada para pegarle lo máximo posible. Chicos, este Pokémon a mí me flipa y es el que voy a utilizar y voy a intentar eh, utilizar en esta raid la primera vez. A ver si soy capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque me hace ilusión, al ser un Pokémon de paldea, me hace ilusión usarlo en una raid. Y porque, pues, pues, porque se me ha ocurrido. Y ya está. Y este Pokémon me parece espectacular. Luego tendríamos una cosa similar, pero por el lado especial con Goldengo. Ya sabéis que este Pokémon es otra maravilla. También en este caso lo tengo Teratipo Acero, pero me he equivocado. Es este Teratipo Roca, por supuesto. Con maquinación, te subes a tope el ataque especial. Eco metálico, te bajas a tope la defensa del samurot. La defensa especial. Y luego recuperación, si te hiciera falta. Ya sabéis que tiene acceso a lo mejor a taladradora y puede ser que sufriéramos mucho por ahí. Y joya de luz, a pegar como si no hubiera un tumor, hermanos, con este bicho lo vamos a volar, pero ya os lo digo, ¿eh? este Pokémon tiene mucho ataque especial, una barbaridad, y en este caso, por supuesto, lo llevo al revés, modesto y con muchos ifs en ataque especial. El objeto, como siempre, da igual, cascabel concha para recuperar vida, le podéis poner, no sé, los restos... Lo que queráis un poco, ¿vale? En este caso creo que lo mejor es el cascabel concha, porque este no aguanta tanto. En este caso sí, porque le está subiendo la defensa física y tal, y bueno, pues en ese caso mola mucho. Y vamos con otro que eh, me gustaría probar, a ver si funciona, porque esta estrategia creo que es interesante, que consiste en hacer rompecoraza. Y diréis, eco, pero rompecoraza con, con el cloister shiny eh, creo que es un error, porque te bajas las defensas. Ya, pero tenemos defensa férrea, por tanto podríamos hacer una combinación de estas dos cosas y ponernos a más mil de todo y reventarle con pedrada y por supuesto con la habilidad encadenado, que eso es pum y pum y pum y 120 de potencia, que es una locura. Este tendría que ser teratipo roca, vale, que no lo he cambiado, pero bueno, lo pondríamos teratipo roca, aunque mi teoría es que no debería hacer falta llegar a hacerlo teratipo roca ni siquiera, ¿vale? Con, eh, por supuesto, cascabel concha, importantísimo. Para, no... para ir recuperando vida con cada golpe. ¿eh? Esto siempre es importante con los Pokémon que no tienen mucha recuperación. Si tienes defensa férrea, pues obviamente no te va a quitar tanto. Pero con cuidado, ¿vale? Y por último os traigo un Pokémon maravilloso que es Vaporeon. Con su eh, tipo shiny feísimo. Pero bueno, aquí lo tenemos. Con, en este caso vamos a ir por poder reserva. Paz mental. Armadura ácida para subirnos a esa defensa física. Y finalmente, reventar con poder reserva. Este es un Pokémon que me ha parecido interesante porque aguanta el tipo agua, principalmente, ¿vale? Y tampoco sufre con ninguno de sus movimientos. Entonces, este Pokémon va a pegar una absoluta barbaridad. Le he puesto boost máximo en defensa, porque al fin y al cabo da un poco igual hacerlo defensa especial... Perdón, defensa física que eh, vida. Eh, y ya está, chicos. Y con esto creo que queda claro. No es súper eficaz el golpe... Pero creo que con este Pokémon os lo podríais pasar bastante sencillo, ¿de acuerdo? Aunque yo recomiendo cualquiera de los 5 de arriba, porque este lo he puesto en plan, venga, comodín, para el que lo quiera. Por si alguien lo tiene ya preparado o algo así, pues que lo quiera. Por supuesto, recordaros que cualquiera de estos Pokémon me lo podéis pedir en Shiny en mi canal de Discord. Y o yo o mis repartidores os los pasarán sin ningún tipo de problema. Y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado, veremos al final ese Samurot Qué sorpresa nos trae porque ese foco energía y esas cosas nos pueden volver locos. Y si os ha molado, reventad ese botón de like, apretadlo como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.